Entrevista de la noche llega a ustedes gracias al auspicio de. En Cepal contamos con personal altamente capacitado y los equipos con la mejor tecnología que garantiza resultados más seguros y confiables. El uso de máquinas con tecnología de punta hace que no haya manipulación humana en los procesos, por ende, son más fiables y seguros. Encuéntranos en Quevedo, Guayaquil, El Empalme, Fe. CEPAD, la verdadera automatización en laboratorio clínico. Los Ríos, publica en la edición impresa de Diario al Día tus servicios judiciales, convocatorias, notificaciones, condolencias, clasificados y suplementos institucionales. Somos el medio de mayor alcance y difusión de la provincia de Los Ríos, con más de medio millón de suscriptores en nuestras plataformas digitales. Encuéntranos con tu canillita de confianza o visítanos en www.aldia.com.ec. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y Twitter. Somos... Diario al día. Gracias a nuestros amigos internautas, seguidores al día. A esta hora de la noche nos conectamos nuevamente siguiendo el hilo de este diálogo, de esta crisis de vialidad que está suscitándose en la provincia de Los Ríos, exactamente en el cantón Buenafé, en la E25, donde actualmente inició el cobro de una segunda caseta, de un segundo peaje. Cerca del recinto Los Ángeles, exactamente en el sector El Descanso, donde ha habido situaciones bastante enfrentamiento, donde hay resistencia de parte de la comunidad, igualmente de la transportación nacional, donde se oponen al cobro anticipado del peaje. Hemos invitado esta noche también al derecho a la réplica, con las últimas declaraciones emitidas por el viceministro del Ministerio de Transporte, y obras públicas de esta cartera, como es el señor Félix Pilco donde mencionó y criticó algunas acciones de, eh, sobre todo, autoridades que estaban hoy en el sector del peaje, donde llamó pues que hay eh, un tema político y no realmente un tema pues, de asunto de vialidad. Antes de ver las declaraciones del viceministro de lo que mencionó, queremos darle la bienvenida al prefecto de la provincia de Los Ríos, el señor Johnny Terán. Bienvenido. Sí, buenas noches. Un, gracias por la entrevista. Un saludo para todos los que ven y escuchan este importante lo que... eh, si la entrevista que es la réplica, no. Yo recibí, yo recibí... Yo a aclarar algunos conceptos que se parece que... no sé porque sé que lo han hace días. Cosas que ni siquiera si es necesario, eh, si eso abona a esclarecer las cosas, indudablemente vamos. ¿no? Pero, pero en todo caso, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo hacemos también por el tema propio de nuestros amigos internautas para que se conecten un poco al hilo de este diálogo que tenemos con usted y referente a las últimas eh, acciones que se han venido presentando. Y vamos a ver brevemente este, pequeña, este pequeño video para darle un poco más el enfoque a nuestros amigos internautas. Todo sur de la provincia de los Ríos, como ayuda de ambulancia a la parroquia más cercana, eso no consta dentro del contrato, o que se atiendan cuatro, las cuatro parroquias más importantes que están en la parte sur de la provincia de los Ríos, eso tampoco consta en el contrato. misa ya fue atendida, ya está en óptimas condiciones, pero eso no establece el contrato. Hay afirmaciones que están haciendo ciertos actores políticos de allá que dicen que se está cobrando el peaje de manera anticipada. Eso es absolutamente falso. El Ministerio de Obras Públicas ni el Gobierno Nacional hubieran permitido que se cobren de manera anticipada eso, ese peaje. Se lo está haciendo de manera posterior, incluso de lo que está afirmado dentro de la concesión para beneficio de las personas de toda la provincia de Los Ríos. Y déjeme decirle algo adicional. Esta construcción de mejoramiento de las vías en la provincia de Los Ríos, está generando 200 empleos directos a los jóvenes y a los pobladores de todo ese sector. 80 de los 80 de los mismos que están trabajando dentro del peaje. Esta gente que está haciendo política preelectoral, dañando un proceso de concesión y poniendo en riesgo el desarrollo de la provincia de Los Ríos, no piensa en la gente que está trabajando bueno, eran declaraciones esta esta tarde del viceministro en un diálogo también con nosotros. Prefecto, ¿cuál es la postura, Ante que todo, hoy usted estuvo en el lugar de los hechos, palpando la situación que se vive en el peaje? ¿Cuál es la postura de la Prefectura de los Ríos y usted como primera autoridad en la provincia? Bueno, la primera parte, eh, eh, lamentablemente, el gobierno sigue insistiendo en poner improvisados y personas que no conocen nada de la realidad no sé lo que está sucediendo de cuatro parroquias y realmente la única parroquia que hay ahí es Pilar. y ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí de cobros anticipados, ustedes están cobrando de forma anticipada no está ampliado ni un solo kilómetro a cuatro carriles ¿Sí? la postura que tiene la prefectura de los ríos un poco para mencionar cómo se da el antecedente ahora yo este fin de semana después de tanto fines de semana que he trabajado hasta feriado, y por la emergencia y por todo mi trabajo, pedí descansar el día sábado porque tenía algún tenía problema de salud. Me tomé el día sábado y me tomé parte del día domingo, pero en la, en la mañana me llamaron los señores de, de Patricia Pilar, los dirigentes de transportistas, agricultores, comerciantes, todos general. Me llamaron que querían que les diera un respaldo porque ven que ninguna autoridad no está que los asambleístas los virados están con los concesionarios. Eso no sé si ellos lo miden como político, pero si aquí estamos haciendo política en defensa de los intereses de los ciudadanos, nosotros estamos haciendo política en, en interés de los concesionarios. Los, los asambleístas virados están indudablemente defendiendo la postura de que se cobre anticipadamente los días. Hubo Un asambleísta neutral, que era el señor Humberto Alvarado, en la última reunión que tuvo con su secretario, que lo llevó a al mismo sector de Patricia Pilar, que, que fue en Funiza, estuvo de a la concesión. Entonces, como que se sienten ellos totalmente abandonados y me pidieron que los acompañara. Yo les dije, ¿sabes qué? Voy a salir en, eh, eso a las 8 de la mañana, a las 10 voy a tratar de estar con ustedes. Y yo fui con ellos y habían tomado una iniciativa de, de los transportistas, llevar sus propios carros a riesgo de que se los quemen y riesgo riesgo que los, los, los detengan por la casa que tienen. Y todas las cosas que pueden suceder. Pero fue una iniciativa de los transportistas, de los comerciantes, de los agricultores, y no me arrepiento de una hecha. Para eso me eligen, para defender los intereses de las provincias. Para in defender, en este caso, esta vida, defender los intereses de los ecuatorianos. Esa es la función nuestra, no es para correr ni sacar ventaja ni intereses personales de este tipo de situación Peor intereses políticos. Yo tengo demasiadas obras, demasiado trabajo para estar en una cosa esta molestosa que. que si bien es cierto, se reclama, pero los transportistas que pasan por ahí también tienen molestias. Pero en todo caso, eh, estamos para eso, estamos para servir, estamos para abonar, estamos para garantizar de que las cosas salgan bien en la provincia. Ahora, ¿qué sucede con estos famosos peales? Bien. si bien es cierto, fue el otro gobierno que generó este contrato, pero el actual, con el informe de Contraloría, tenía suficientes elementos para garantizar aquello fue manejado mañosamente. Una fue la, lo que sucedió en los, en los pliegos para la, para la convocatoria, este concurso. Otra cosa fue la negociación y otra cosa fue lo que pusieron el contrato. Quiero un poco, a través de su medio de comunicación, decirle, para que escuche también el subsecretario, su secretario, el viceministro, no sé para que aprenda un poco, de que en ese contrato mañoso, porque ese es un contrato mañoso, al concesionario le dan para que cobre 18 meses y que luego de cobrar 18 meses los dos peajes, les sirva para demostrar que la vía es, es rentable y así poder tener un crédito para poder construir la vía. Esta empresa no va a conseguir ningún crédito, porque para conseguir un crédito las empresas tienen que tener un certificado que tiene relación a no corrupción. Y esa empresa, pero señores, calle, tiene el problema de que su principal accionista está condenado a ocho años de prisión justamente por hechos de corrupción. Y si en su principal accionista tiene este problema vinculado con la empresa, no le van a dar ese certificado internacional y no le van a creer. ¿Qué es lo que quiere en este momento? ¿Cuál es el juego aquí? Ni siquiera nos enfrentamos nosotros a los señores Calle. Nos enfrentamos a intereses mucho mayores. Lo que quiere en este momento es poder cobrar ya los dos peajes y el señor Calle va a vender la concesión a otra empresa mucho más grande. Eso es lo que se está tratando de hacer. Y nosotros como, como representantes de la provincia no nos oponemos a la ampliación de, de, de la vía, a la construcción de la vía, queremos que eso se haga. Es, una, es un tema vital para la provincia y para el Ecuador. Pero sabemos que esto es una burla. Y si permitimos que esto pase aquí, en este de apenas 90 kilómetros, lo mismo nos ¿No quiera hacer en el tramo que es Buenafé-Fuján. Porque... En ese tramo nosotros somos parte de las negociaciones, las negociaciones iban perfectas, muy bien. Y ahora que se trató ya de llegar a las conclusiones y de firmar, los concesionarios ya no quisieron poner ninguna, ningún acto que los amarre a que tienen que primero invertir para luego poder cobrar. Y lamentablemente el Ministerio de Obras Públicas, que en todas las negociaciones estuvo dado nosotros, al último comenzó y se viró del otro lado. O sea que estas estas situaciones que se repiten permanentemente y que afectan a los ciudadanos son las que nosotros defendemos. Y mire, por estar defendiendo esta, esta situación, si usted conoce muy bien, lo explicó mal el viceministro, el viceministro, yo estoy haciendo, estoy reparando la E25, una vía que le corresponde al gobierno nacional. Estamos invirtiendo recursos nuestros, fiscalización y todo eso. Y el 50% de ese valor que tenían que entregarme, ya tenían que entregar, se lo llevaron, me lo cambiaron a mí y de la otra vía que teníamos también un convenio que era la vía que une los ríos con la provincia de Bolívar era Pueblo Viejo Urdaneta, saluma Bolívar, la parte con, que corresponde a los ríos que el, el convenio que quedaron los recursos también nos desaparecieron cosa que cuando, cuando uno actúa en beneficio de la comunidad, tiene unos castigos y eso, eso ha sido la historia de toda la vida cuando se defienden la, estas causas justas pero hay que seguirlas defendiendo y siempre cuando se defiende a la población, siempre a uno le va bien. Y por eso yo siempre defiendo a la población, porque adicionalmente me debo a ellos eso, eso básicamente es lo que está pasando, don Guido, y que, y que mire, este gobierno tendrá que esperar 18 meses, 18 meses, para que el concesionario demuestre que tiene la vía tiene potencial para tener un crédito. luego... Que tenga el crédito. ¿Usted cree que cuando está cobrando ya se va a apurar con sacar un crédito donde tiene que pagar intereses, amortizaciones y todo eso? No. O sea que ni siquiera este gobierno va a ver la ampliación de esa vía. Los, los residencias, absolutamente nada. Han hecho una pequeña ampliación en Pumisa. Y mire, mire, para que conozca eh, las arbitrariedades que se cometen. Esa vía, a diferencia de las otras, es una vía que en los pliegos y en la oferta y en el contrato Dice que se tiene que construir con hormigón armado. Si hicieron la ampliación, donde están los peajes, si hicieron la ampliación en el pedacito de pulmiza, que yo les dije que yo se los podía hacer, tenía que haberlo hecho con hormigón armado, no lo hicieron con hormigón armado, lo hicieron con, con, con asfalto flexible. O sea, ni siquiera en eso han cumplido con lo que dice la ley. Estas son las realidades y yo tengo que defender a los, a los, a los transportistas, a los agricultores, a los comerciantes, porque... Esas son mis funciones, esas son mis funciones, y tengo que someterme a todas estas, a todas estas vendetas que a veces quieren quieren de decir que es político. No, ahí estuvo, estuvieron concejales de Buenafé, estuvieron, estuvo el presidente de la junta parroquial de Buena Fe, estuvieron vocales de la junta parroquial de Buenafé. Yo me sumé a pedido de ellos. Si hubiera organizado las cosas hubiera sido distinta. A pesar de que fueron increíbles, fue una, una situación así, espontánea, y créanme lo que la manifestación de respaldo que tuvieron ellos fue extraordinario. Gracias a todos nuestros amigos internautas que se conectan, los invitamos a compartir este diálogo importante que los riosenses el Ecuador también conozca un poco cómo se desarrolla este tema y podamos estar informados. Recuerde que usted tiene el poder en sus manos, los invitamos a compartir la señal de nuestro portal de noticias. Ahora bien... Habíamos dialogado anteriormente con algunos actores sociales y, y hay un poco de, de situación que tal vez el gobierno se contradice en el tema de este viaje. El presidente Guillermo Lazo, eh, cuando estuvo en campaña, dijo no al cobro anticipado. Igualmente el presidente durante una visita en babahoyo había anunciado mantener eh, diálogo directo con la prefectura de Los Ríos. Vamos a escuchar un poco este tema también, de dónde nace también la resistencia de los ciudadanos, buenas vecinos podríamos decir, incluso los conductores, los traileros que de cierta forma ellos se resisten porque inicialmente habían escuchado algunas promesas de no al cobro anticipado vamos a ver un poco para recordar y de dónde salen todas estas situaciones estas tensiones donde los ciudadanos se limitan a pagar un viaje, vamos a ver ¿Estás satisfecho con la carretera Guayaquil babahoyo peor Pabaoyo Quevedo o Quevedo, Santo Domingo, Santo Domingo, Tandapi, Tandapi, Quito. Cuando deleguemos la competencia a los consejos provinciales, a las prefecturas, para que ellos convoquen una licitación internacional para concesionar esas carreteras, habrá empleo. Se volvió a cobrar el peaje del Garrido aquí dentro de la provincia del Oro. ¿Qué solución usted dará si llegara a ser presidente de la República? El peaje se cobra cuando ya se hizo la inversión. El peaje se cobra cuando ya se hizo la inversión. Igualmente, vemos el siguiente video en Babao. La carretera Quevedo-Santo Domingo, una carretera de apenas dos vías, con un tráfico insoportable donde demora llegar de Quevedo a Santo Domingo más de lo necesario. Necesitamos una carretera de cuatro vías de Quevedo a Santo Domingo. Y en campaña le dije a Johnny Terán, cuando sea presidente, actuaré sin egoísmos y podemos llevar a cabo ese proyecto juntos, Johnny. Tenemos la obligación de hacerlo, no solo para servir a los ciudadanos de Los Ríos, sino a los ciudadanos de todo el Ecuador, evitar accidentes, evitar demoras, facilitar la logística de la producción de la provincia de Los Ríos. Así que, Johnny, públicamente te recuerdo este compromiso de trabajar juntos y aquí está el ministro de Transporte y Obras Públicas para poder cumplir con esa. Ahora, señor prefecto, usted ha mantenido diálogo con el ministro de Transportes y Obras Públicas, el gobierno de Lazo lo, lo anunció también, ese vínculo eh, para encontrar solución al tema de vialidad. ¿Cuáles han sido esos diálogos? Bueno, el presidente me comunicó que estaba muy preocupado sobre lo que está pasando en estas vías. Él, él tiene antecedentes de lo que está sucediendo. Eh, lamentablemente entendemos la situación económica, política, social que vive el Ecuador. Ha hecho que tal vez el presidente no esté atendiendo estas cosas de forma directa. Y que sus ministros no estén cumpliendo con lo que dicen. Porque estaba, ahí estaba en esta reunión, estaba presente el ministro. Y luego el presidente le dijo, "Ojo, ojo, Johnny, te encomiendo esa labor." Pero tal parece que tal parece que el ministro tiene otra agenda. Es lo que puedo yo entender, y que lamentablemente ante las advertencias y las cosas que se le dijo, están queriendo cobrar a, a la fuerza porque lamentablemente no ha hecho nada, no hay ampliación de vías, no hay nada y quiere seguir cobrando. Y mire, mire, mire Guido, eh, con el respeto del caso que, que se merecen los ministerios y los ecuatorianos, esa día, estas vías que estamos hablando son vías que tienen 90, 50 años. Eh, nosotros en, en este momento de crisis, de la situación, primero la crisis económica, luego la crisis de octubre, luego la pandemia que nos paralizó tanto tiempo, a pesar de todas esas circunstancias, nosotros entre las vías que hemos hecho nuevas, apartadas, entre las que estamos construyendo y las que estamos contratando, vamos a llegar a 400 kilómetros. O sea que si fuera de haberle hecho la vía al gobierno central, ya le hubiéramos dado cuatro vueltas. Y lamentablemente este tema sigue por años, anda de vueltas, vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Yo pienso que mientras, mientras esta situación la maneje directamente un ministerio, y que los ministerios lamentablemente los de obras públicas, están en manos y los que mandan estos ministerios son los contratistas y los grandes concesionarios, no va a pasar nada. no va a pasar nada, porque se van a burlar de nosotros. miren había la guerra que tiene, la pelea que tiene Susana González con las concesiones en la provincia de Guayas. Cuando concesionaron esas vías en el 98, dijeron que en un año nos iban a hacer a cuatro carriles de Durán, ¡Bújame! ¿Cuántos años ha pasado? 23 años. 23. 23 años. Y cada vez... Cada vez que se aumenta un kilómetro, no es que lo pone la concesionaria, lo tiene que poner esos recursos que tiene que poner la prefectura, porque ni siquiera lo va a Tiene que compensarles porque lo que recargan no les alcanza el mantenimiento. Y usted ve la vía que está hecho huecos ahora. Esas son las realidades que hay que corregirlas. Y le digo al ministro, no sigue intentando hacer las cosas tan mal como las hacían antes, hay que, hay que ser más ingenioso, hay que ver la forma de hacer las cosas distintas porque el ciudadano no se va a dejar, esta situación de este plantón que han hecho los transportistas es el comienzo de un sinnúmero de acciones que irán a hacer, porque el ciudadano no puede ya pagar, subieron los combustibles, subieron las llantas ha subido todo, Mire, estábamos conversando ahí con los transportistas que tienen la de carga pesada y dar la vuelta de Santo Domingo a Guayaquil y Guayaquil-Santo Guayaquil Domingo, ellos tienen que pagar 84 dólares un peado. ¿Y quién compensa esto? Eso es pagar. La ciudadanía que tiene que pagar los alimentos que se transportan, tiene que pagar los exportadores que con muchos sacrificios sacamos la fruta hacia, hacia otros continentes. Entonces estas cosas tienen que resolverse, tenemos que ser más ingeniosos y adicionalmente como... Como ecuatorianos, como ecuatorianos, tenemos que tratar de ver alternativas y soluciones. No puede ser que en otras partes hacen primero las carreteras, hacen primero las carreteras y luego ya ellas las concesionan. ¿Por qué razón los riosenses, que somos los que más producimos, que tenemos las carreteras que fueron el eje principal de unión entre la sierra y la costa? Acá, en cambio, de nuestra misma plata quieren hacer las carreteras y vivir de eso por 30 años. Estas carreteras que las inversiones son aproximadamente de 700 millones entre construcción y mantenimiento, y en construcción y mantenimiento ganan dinero, son 700 millones de dólares, eso está hecho. Pero van a recaudar más de mil millones de dólares. Estar discutiendo porque, porque hagan inversiones en el primer año antes de cobrar de 20, 25 millones de dólares, no tiene sentido. Simplemente no quieren poner un solo centavo, quieren sacar de ahí todo. Y usted quiero que un poco conozcan quiero hacer conocer a través de, de, de, de la cobertura de su medio, es que si nosotros una carretera, un kilómetro de carretera de ese tipo, invertimos 800 mil dólares en la construcción, ellos en sus precios establecidos con el METOC lo cobran en 1.600.000, 1.800.000. Ellos ponen otros precios, son precios especiales para ellos y ellos son los únicos que pueden construir en eso. Estas son las cosas que queremos parar y estamos, estamos eh, yo estoy optimista que en algún momento... El Presidente de la República, vamos a tener la reunión que la tenemos, la, la tenemos acordada, pero no, no, no hay todavía la fecha, y se va se van a conocer todos los tipos de neutralidades y abusos que se le quieren hacer al ciudadano, no solamente el biocense, porque no se trata de la provincia de Los Ríos, se trata del Ecuador. Espero que esto de aquí suceda lo más pronto posible. Bueno, ahora bien, hoy decía, o dijo, dijo, lo confirmó el viceministro, que ya llevan 20 millones invertidos hasta el momento en la vía, en vía ese tramo Buena Fe-Santo Domingo. Guido, ¿en dónde? ¿Dónde están esos 20 millones? Tapando los huecos, la señalética, usted, las casetas. Usted ve un, un bacheo, cada cada caseta de cobro exagerando un millón de dólares, nada más que eso es bello, ellos, un millón y medio, tres millones. 17 millones de dónde? Sí. La, vía, la vía Buenafé, puja, la, la estamos reparando nosotros en 4 millones 400 mil dólares. Esa es la vía mucho más larga, es una vía que está en muy mal estado, muy mal estado. Sí. Y seguimos trabajando, pero sin embargo, se nos llevaron los recursos. No tenemos la agilidad que tiene la empresa privada para trabajar. Pero, pero esas son las diferencias. A mí que me digan que me dan 20 millones de dólares, deja asfalto totalmente la vía. Buena Fe, Santo Domingo. Imagínense. O sea, no, decir una cosa esa no es tener vergüenza realmente. Decir que han invertido 20 millones en una vía. Cuando hay absolutamente Lo único que hay es pequeño... Y cada vez que hay estos movimientos, sacan ahí a trabajar un poco de gente. Contratan como 20, 30 personas que están ahí con un machete limpiando las cunetas las de las de la vías. Es, esa es una burla que le están haciendo realmente los ecuatorianos. Bueno... Dialogamos con el prefecto de la provincia de Los Ríos, a nuestros amigos internautas. Muchas gracias a quienes comparten nuestra señal. Invitarlos siempre para que estén conectados, informados. Recuerden que ustedes tienen el poder en sus manos. Pueden compartir esta transmisión y la comunidad, los ríos, Ecuador y el mundo pueden estar informados de lo que sucede en nuestra provincia de Los Ríos. Hablando del tema del peaje, que concierne a todo. Hoy estuvimos, eh, ya en horas, casi en horas de la noche, podíamos ver que algunos pagaban y algunos conductores de tráiler se quedaban allí justo para en, la, en el área donde está la cajera y se quedaron hasta 20 minutos y pitaban a la resistencia y al final pues después de 20 con un agente de la CTE estaba allí que por favor despejara el área tuvo que apagar sin embargo lo hacían bajo bajo protesta sí eh, eh. Tiene no que defenderse, la, la población tiene que, no que defenderse de tantos abusos. Pues. Mire, el, a, algo que también dijo el, el, viceministro y que no está enterado. La vía, la vía que, el paso lateral, que es desde Babahoyo hasta Wuhan, porque mire lo que pasa en Juja. Primero que ahora de forma permanente, sea invierno fuerte o no, la vía Babahoyo-Juja se Y esa es la primera arteria que tenemos los ecuatorianos. Y el paso también, por la ciudad de Wuhan a partir de las 3 de la tarde todos los días en caos, Ahí usted se demora una hora atravesando esa vía. Eso nos trae a nosotros su desarrollo, nos trae atrasos en todos nuestros campos. Nosotros vamos a hacer la ampliación, ya, se, ya no solamente va a ser el paso lateral de Boyo que está construido, sino que va a ser el paso lateral a Baoyo, Juján, Se coge, viene por el puente de la Chorrera, el primer redondel, ya no entra al segundo redondel, sino que se va largo y queda afuera de Juján, entre Juján y la Hacienda San Luis, donde están los toritos, esto para que tengan la, las personas a mejor ubicación. Y ahí el gobierno no tiene nada que ver. No está dando ni un news, solo centavo. dice que van a entregar 5 millones. Espero que así sea, porque si me los van a entregar, créanme lo que con mucho gusto los voy a recibir. Pero en todo caso, esa vía la vamos a realizar en conjunto entre la prefectura de la provincia del Guayas y la prefectura de la provincia de Los Ríos. Ya los consejeros provinciales, los alcaldes, los presidentes y las presidentes de las juntas parroquiales me dieron la autorización para firmar ese convenio y comenzar esa protección que es una salida a esta grave crisis que tenemos los ecuatorianos justamente en este tramo, que se inunda y en verano tenemos los problemas de los, de los sepelios, de las paralizaciones, o a veces cuando algún alcalde se le ocurre, hace el desfile por la calle principal de Justo y paraliza todo el tráfico nacional. Entonces no tiene nada que hacer en este gobierno nacional. Bueno, y hablando de este trabajo, ¿cuándo ya arrancarán? Es una buena noticia para todo el Ecuador, porque por ahí pasamos... Bueno, se conecta la sierra con la costa. Sí. Una vez que Guayas me entrega la reacción firmamos el convenio, nosotros enviamos todo el proceso a la Contraloría para que la califique y luego entramos en una etapa de licitación. Estas cosas, por, por contratación y por el volumen de la obra, en contratación demoran aproximadamente entre 3 y 4 meses. Y la construcción, 12 meses. 12 exagerados serán un 15 Hay que hacer una, una carretera nueva totalmente y con la altura necesaria para no tener los problemas de inundaciones. Pero ya es una, una solución definitiva a esa gravísima crisis que tenemos. Esto, para las personas que, que, que transitan y que no tienen necesidad de entrar a Wuhan o a Babaoyo, les significa un ahorro en esta vía de aproximadamente 20 mil. Estamos empeñados en desarrollar esa obra que es vital para el desarrollo de la provincia y de los ecuatorianos. Ahora, ya en la parte final, el señor prefecto, de acuerdo a lo que mencionó el viceministro, el cobro va porque va y se ejecutó, es la parte legal, es la parte jurídica y no se puede suspender en lo que dio entender él. Bueno, tiene sus compromisos, tiene sus compromisos. No exactamente con la población, tiene sus compromiso con los concesionarios eh, Ya son los negocios de ellos, no nuestro, nuestra función es recautelar los intereses de los ciudadanos y nosotros haremos todas las acciones necesarias para evitar que se siga cometiendo este riesgo. Ahora, lo que queda pendiente es la reunión con el presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, de acuerdo a lo que hemos visto también, el compromiso que ha existido con usted. Bueno, queda pendiente esta reunión y que realmente puedan encontrar un, un, un camino, una vialidad, para que al final todos eh, quedemos satisfechos de estas decisiones. Siempre cuando se suman voluntades y esas voluntades están llenas de buenos intereses, yo pienso que hay solución. Mire, que cuando se, se creó el primer conflicto sobre, sobre todos los peajes, yo me, yo me acerqué y conversé con, con todos los recintos que están alrededor con las personas de, de la ciudad de Buenafé, con las personas de Patricia Pilar, y les dije, bueno, ¿qué pasa si el, el concesionario no tiene recursos para ampliar al 100% la vía antes de cobrar? ¿Qué alternativas le daba Y entre las negociaciones quedó una alternativa muy sencilla. Los señores de Patricia Pilar y los apoyaron los otros sectores, dijeron que les, les amplíen los primeros 11 kilómetros, ¿sabes? De donde está en este momento el, el peaje hasta Patricia Pilar. Pero ni, ni siquiera eso les aceptaron. No quieren hacer nada. Quieren simplemente cobrar y lucrar de esos valores. Bueno, es la situación que ocurre en la provincia de Los Ríos con este tema de peaje, ¿no? Y tomando la palabra también en algunos diálogos que ha dado, expresado el presidente de la República, él ha mencionado claramente que las vías tienen que ser concesionadas porque no hay plata para arreglarla. Esto también lo ha dicho en otros discursos, señor prefecto Sí, bueno, es correcto, cuando con los recursos hay que hacerlo, pero también hay que ser muy claro de que todos, todos, pagamos impuestos. Y entre esos impuestos también tiene la obligación el Ministerio de Obras Públicas de hacer carreteras, cosas que sí. Si, si quiere trasladar la factura solamente al ciudadano, yo pienso que el, el Estado también debe contribuir con una parte, y la otra parte lo pone el concesionario. Miren lo que está sucediendo con las vías eh, que tenemos, dices. Desde Vince, Santa Marta, Macú, totalmente destruida. Se está destruyendo también la vía que, que va de Baba, de Baba hacia el bypass de Baba, totalmente destruido. Y son vías que le corresponden al gobierno. La vía, vía salitre, tratado. ¿no? La vía salitre está totalmente, totalmente destruida. Totalmente destruida. Esa vía ya no sirve para nada y, y, y, y no se escucha nada, no se escucha nada. Y nosotros siempre estamos en el, en el ámbito de servir, mire. En, este, en estas inundaciones, en este fuerte in esta invernal, ocurrieron dos socavones en la vía Quevedo, San Carlos y Versilia. Y vimos los accidentes que se provocaron y sin, sin andar diciendo nada, nosotros nos pusimos a arreglarla. No, nos, no, nos, no era competencia nuestra no arreglarla, no estaba dentro de nuestro compromiso, pero lo hicimos. Lo hicimos. Y lo llamamos al EMETOC para que nos colabore, por lo menos colocando a la policía para que desvíe el tráfico, porque si no, esa vía se iba a deteriorar totalmente. Y en el caso de, de la vía Quevedo-San Carlos, lo mismo. Pero las la reparamos porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando podemos ayudar, tenemos que ayudarnos, no crear conflictos. Y esa, esa es la forma. A mí, la población me eh, votó a favor mío, me honró con su, con su respaldo, justamente para buscar soluciones. Y estoy buscando soluciones, pero también asimismo cuando quieren abusar. Ahí lo encuentran, porque no nos vamos a dejar que nos abusen de nosotros, especialmente actores ajenos a la realidad de nuestra provincia. Bueno, queremos agradecerle al prefecto de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán, por su aporte informativo, la aclaración, el tema realmente de lo que está sucediendo con el tema del peaje de la empresa que tiene la concesión en el tramo Buena Fe-Santo Domingo. Bueno, hace un año también, justamente hace un año, en el mes de marzo, se cumplió ...cuando se inició el cobro del primer, en Góngora, el primer peaje... ...posteriormente ya un año empezó también el segundo peaje... ...que actualmente a esta hora se está recaudando, se está cobrando... ...el prefecto ha mencionado su postura... ...y bueno, espera reunirse en los próximos días con el presidente de la República... señor Guillermo Lazo para encontrar soluciones en este tema... ...donde la comunidad también ha hecho frente... Y bueno, hay medidas, situaciones, incluso hoy hablábamos con el concejal rural Víctor Hugo Chalaco y mencionó que se está conformando un comité bi-provincial entre las provincias de Santo Domingo y Los Ríos para hacerle frente a este tema que está trayendo pues cola y problema de gusto en la población ríosense ecuatoriana. Señor prefecto, muchas gracias. Gracias, a usted, gracias por su votación. Amigos seguidores al día, recuerden, somos www.aldia.com.es, toda la información en nuestro portal web. Buenas noches. La entrevista de la noche llegó a ustedes gracias al auspicio de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 Somos Diario al Día.